la recolección de las botellitas llenas de amor, es una campaña que se ha tenido en el municipio desde hace varios años, eh, la idea es sensibilizar a la gente para que el plástico usado se meta dentro de una botellita, se comprima, allá las tenemos y luego ese plástico en vez de ir al relleno sanitario se pueda utilizar y se procesa para tener madera plástica, hacer muebles y otros pues otros insumos que luego se aprovechan. La idea con la brigada es descontaminar y eh, las diferentes entidades se han vinculado con el evento, lo que son los concejales, por parte de la oficina agroambiental también, y varias, varios comerciantes han donado las anchetas para darle una forma un incentivo a las personas que están trayendo las cantidades de, de reciclaje, Es un reciclaje es una campaña muy bonita. Esta campaña es muy importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que haya compromiso de la comunidad, todos vamos aportando desde nuestro hogar a la conservación del planeta. Sabemos que las bolsas plásticas eh, son altamente contaminantes, que una sola bolsa tarda 100, 150 años en degradarse. Eh, vemos un compromiso total del municipio de Alejandría desde la institución educativa, la alcaldía, Cornare y estamos trabajando para que Alejandría sea un municipio modelo en separación de residuos. Pues la importancia es que la gente eh, lo ve como un juego o mucha gente o los niños o las personas adultas iban llenando las botellas, la cantidad de material que deja de llegar al relleno porque en este momento tenemos un problema, el relleno está cumpliendo una vida útil y estamos en este momento descontaminamos y podemos darle una transformación a estos productos, a toda esta basura. Esta es la segunda campaña masiva de recolección, llevamos dos horas, ya hemos recogido pues cantidad, la idea es tener eh, por lo menos cuatro toneladas de estas botellitas, llevarlas a una empresa que hay en Río Negro, allá las procesan e intercambiarlas. En este caso nuestro propósito es intercambiarlas por eh, un kiosco para llevarlo a la escuela donde estamos construyendo un sendero ecológico. Recomendaciones, bueno primero les recomiendo a las amas de casa que tengan la botellita en la cocina al pie de lavaplatos. ¿Por qué en la cocina al pie de lavaplatos? Porque ahí es donde más residuos nosotros generamos. Recomendación es que las bolsas contaminadas de leche, de carne, de yogur, les den una fuegadita antes de, de introducirlas en la botella porque si no van a podrir el resto del contenido. Eh, también es importante que además ahí metan o introduzcan las, los empaques de las pastillas, los cepillos dentales, eh, los palitos para, para revolver el, eh, los tintos, los mezcladores, los pitillos, eh, todos estos elementos van ahí, compactar muy bien la botella y taparla. Le hago una invitación a todo el municipio de Alejandría, a todas las entidades, colegio, eh, escuela, eh, los niños de pasitos firmes, para que se vinculen a este proceso de reciclaje. Eh, vinculémonos, eh, transformemos todos estos productos que mucha gente lo ve como una basura, no es basura. Estos productos los podemos volver a reutilizar. Contribuyamos con el mejoramiento eh, el, del medio ambiente.